Hola, ¿qué tal gente? En el día de hoy vamos a ver cómo se hace el Slash invertido. Hay una forma que es cuando su computadora tiene el teclado numérico, o sea, me refiero a ese teclado numérico en la parte derecha. Cuando eso es posible, usted va a hacer lo siguiente. La primera opción es Alterna 92. Usted va a presionar el botón de Alterna y luego vamos a ir al número 92. ¿Ok? Y miren ahí, la otra opción, en caso de usted no tener ese teclado numérico, usted lo que va a hacer es lo siguiente, usted va a poner el teclado en inglés, ¿ok? Va a poner el teclado en inglés y usted va a buscar ese botón. Miren ahí, es el slash invertido. ¿Lo ven? ¿Ok? Entonces usted lo que va a hacer es lo siguiente, si usted pulsa la tecla, el teclado ya está en inglés, si usted pulsa esa tecla, mire cómo le va a dar el slash invertido. Así que tenemos alterna 9.2 y también tenemos esa tecla que se encuentra ahí. Y recuerden poner el teclado en inglés. Así que suscríbete. Nos vemos la próxima para más tips de informática.